El proceso soberano integral es sólo el proceso que se desarrolla en ti, en el momento en que decides salir del engaño. Al ser cada fragmento parte de tu ser, tu decisión activa invariablemente a cada uno de ellos. Más te alineas a la voluntad de la primera fuente y más potencia tiene la cadena de eventos que has activado. El instrumento de experiencia no es físico. La materia es una proyección del ego-mente. Toda condición humana es una proyección del ego-mente. Es la proyección la que refuerza tu creencia en la separación. Es el medio con el que el ego-mente justifica cualquier ataque. Y todo ataque es fruto de un juicio previo. Los controladores te han implantado esta idea con el solo fin de que te sientas separado y limitado. Percibes un universo pleno de diferencias a las que poder juzgar como buenas o malas, mejores o peores, etc. Porque juzgar, es el proceso en el que se basa la percepción. La proyección del ego mente te impide ver la esencia de la igualdad en todo lo que es. Su propósito es destruir cualquier visión que pudieras tener de tu esencia. Y por medio del juicio la destruye totalmente. En el momento en el que te sumerges en la ilusión de la proyección, juzgándola, la haces real para ti. Te conviertes así en un personaje más de la película. Cuando juzgas estás rechazando algo de lo que estás percibiendo. Todos los juicios rechazan algo y todo rechazo permanece en tu ego mente para ser, en algún momento, proyectado. El ser no juzga. Juzgar es el medio que los controladores tienen para mantenerte prisionero. Toda percepción entraña un juicio. En el momento en que dejas de emitir juicios, al soltar todo rechazo, dejas de percibir para ver. Tu visión se hace interna. Hasta que esto no se produce Crees ver la realidad, pero solo percibes ilusiones. Debes saber que en el mismo instante en que creíste en la separación, la entidad universal, la expresión trina de la primera fuente, manifestó una realidad alternativa a la del engaño. Él te apoya para que diseñes un mundo diferente al de los controladores, transformando tu instrumento de experiencia. Es la etapa de colaboración en la que expresas tus preferencias personales, alineadas con los principios de vida del soberano integral. Tu realidad es moldeada a partir de estas preferencias, alcanzando así un nuevo nivel de entendimiento y expresión. El soberano integral es tu estado natural de existencia, libre de todo modelo de control. Esta experiencia transformacional la puedes experimentar únicamente cuando dejas de percibir diferencias, siendo desapegado a cualquier cosa percibida y sintiendo en su lugar la totalidad. Esto solo se obtiene cuando te alejas del tiempo viendo tu existencia desde el no tiempo, tu hábitat natural, donde no existe el juicio. Entonces coparticipas, con la entidad universal, en el diseño de tu realidad, haciendo que esta realidad y tú, sean transformados a medida que se desarrolla el proceso soberano integral. Activas el proceso cuando sigues los principios. Dejas de vivir la realidad diseñada por los controladores y empiezas a vivir tu realidad moldeada desde la perspectiva de la entidad universal. A medida que más respondas a mi guía, más te apoyarás en los principios de vida que son simbólicos a los de la realidad de la primera fuente. Todo lo que vive tiene un mismo propósito. Cuando no ves ese propósito, es porque te ciegan tus proyecciones. Pero tienes una visión interna que puedes desarrollar. Es la visión del corazón. A través de él, te conectas con el instante presente donde la realidad soberana se desarrolla. Abandonando todo pensamiento del mundo.